Durísimo, Ángel de Brito le puso los puntos a Janina La Torre al Aire. Ángel de Brito le puso los puntos a Janina La Torre en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo del 13 que él conduce y donde ella se desempeña como panelista. El momento de tensión se produjo cuando hablaban del nacimiento de la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Ortuve. Al fin un bebé con un nombre normal en la farándula, exclamó Janine en referencia a la niña a la que le pusieron Isabel. Es el nombre de la madre, está muy bien, manifestó de grito. La torre fue por más, venimos con una serie de nombres complejos, dijo. No entres en ese tema, porque es muy sensible, le pidió Florencia de la V, otra de las panelistas del programa. Las madres se ofenden por todo reto con la torre. No puedes decir que no te gusta algo porque. A mí, Lola no me gusta, le interrumpió De Brito en referencia al nombre de la hija de Janine y su marido Diego Latorre. La panelista le contestó al conductor, a mí no me importa que no te guste, me tiene que gustar a mí. Llegado ese punto, Ángel de Brito ordenó: apáguenle el micrófono. Lo dijo medio en chiste, medio en serio, pero lo cierto es que después de eso, de Brito cambió de tema y Janina se quedó con las ganas de seguir criticando a la farándula por los nombres que les ponen a sus hijos. De Brito, conducción.